En el 2017 se estrenó la Liga de la Justicia y fue un fracaso en la crítica Entonces Zack Snyder dijo Sabían que yo tengo mi propio corte muy distinto al que se estrenó Y así empezó una odisea en internet para que se estrene esa versión En el 2021 la gente ganó El corte se estrenó Y es momento de comparar ambas versiones para ver cuál de las dos es mejor Por eso hoy en Te lo resumo sino más La Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder la Liga de la Justicia 2017 arrancaba con este plano de Superman con el bigote sacado digitalmente Y a lo largo de la película hay varias escenas así con Superman con la cara como si le hubiesen hecho un tratamiento de conducto Como todas esas escenas fueron filmadas por Josh Whedon mientras Harry Cavill filmaba Misión Imposible En la versión de Zack no están Y esto es un punto a favor de esta versión Igual es un detalle que había que mencionar la de Zack Snyder arranca con un breve repaso de dónde están las cajas, objeto en cuestión de la película, y después pasa a Batman yendo a buscar a Aquaman. Eso en la del 2017 también pasa, pero más adelante. Pero ya que estamos con la escena de Aquaman, hablemos de la escena de Aquaman. Acá hay un cambio muy importante en cuanto a la música de ese personaje. En la del 2017 usan esta. Y en la de Zack Snyder usan esta otra. Cada uno eligirá cuál le gusta más, qué sé yo. Pero pasa algo parecido con la presentación de La Mujer Maravilla, donde también hay un cambio musical. En la de 2017 usan este tema, que es el de La Mujer Maravilla. Y en la de Zack Nader usan este otro tema. La elección musical es uno de los grandes cambios entre una versión y la otra, pero también hay otro más evidente que es la coloración. La versión del 2017 es mucho más colorida, más tirando la onda de Josh Whedon que es más tirando la onda de Marvel, mientras que la de Zack Snyder es mucho más oscura. Pero volviendo a la película. La escena de la Mujer Maravilla también es bastante igual, pero termina diferente. En la del 2017 termina ni bien la Mujer Maravilla derrota al terrorista, pero Zack Snyder le suma una escenita más y también le suma este diálogo. You can be anything you want to be. Y durante la pelea contra Stepwolf, Diana dice esto This one will be Frase que en la del 2017 no está, ella nunca lo dice. Zack le da un enfoque un poco más progre al personaje de la Germón Maravilla, más en la línea de Patti Smith, que es la directora de sus películas. Y además no hay ningún plano del culo de ella como si tenía la versión de Josh Whedon, ni tampoco están estos planos de la Mujer Maravilla poniendo cara de maestra jardinera. Después, en ambas versiones, aparece Walt a robarse la caja de las Amazonas. Las dos escenas son iguales, pero la gran diferencia es el diseño del villano, que en la de Zack tiene más pinchos en el traje. Y ya que estamos hablando del villano, en la versión de Zack Snyder tiene mucha más profundidad porque trabaja para alguien. Todo lo que hace lo hace para complacer a otra persona y para pagar una deuda que tiene, pero de eso hablamos más adelante. Y bueno, el chabón se roba la caja y se va a esa central de energía nuclear a armar su guarida. El gran pero gran cambio del corte de Zack Snyder es haber sacado a esta familia rusa que estaba más al pedo que patada de monja. En la del 2017 parecían que eran los únicos habitantes de ese lugar. Acá ni te muestran qué pasa en ese pueblo y la verdad que es una pegada que estos rusos eran malísimos Y otra cosa que sacó Sam Snyder Es esta escena de la mujer maravilla Haciéndole kinesiología a Bruce Wayne otro acierto. Cuestión que en la del 2017, después de esto, presentan a Flash y a Cyborg y para los 55 minutos ya están todos juntos peleando. Mientras que en la de Zack Nader para esta altura recién va una hora y todavía no se presentaron a ellos dos. Todo ese tiempo se usó para contar más la vida de Bruce Wayne y mostrar un poco el mundito de Aquaman. Y hasta aparece Willem Dafoe. ¿En la del 2017 no aparece Willem Dafoe? Josh Whedon, ¿cómo se te ocurre sacar a Willem Dafoe? ¡Sos un irrespetuoso! En fin, Josh Whedon presentó a todos los personajes en 55 minutos, mientras que Zack Snyder lo hace en dos horas. En su versión se presenta mucho más detalladamente el pasado de Cyborg y además te muestra que es superpoderoso pero superpoderoso mal, hasta puede ver el futuro. Un futuro donde están todos muertos, muertos por culpa de Superman. Y también te presentan bien bien a Flash con esta escena medio parecida a la de Quicksilver en Día del Futuro Pasado, pero bueno, te lo presentan. Ah, y además tiene este plano rarísimo con una salchicha. Bueno, lamentablemente en la versión de Zack Snyder, Flash sigue siendo el alivio cómico y lamentablemente sigue sin causar gracia pero acá es más poderoso porque puede retroceder el tiempo en realidad nadie puede volver al pasado y hablando de chiste Zack Nader sacó este chiste malísimo de Aquaman sentado arriba del lazo recién a las dos horas se juntan todos los personajes a pelear antes de eso en ambas versiones la mujer maravilla le cuenta a Bruce Wayne la historia de las tres cajas en la del 2017 se lo cuenta caminando por el lago Vestidos muy canchero Como si estuviesen una publicidad de relojes Acá se lo cuenta en el taller Un detalle pelotudo pero banco más la versión de Zack Zacknader En fin, la historia de las tres cajas En la versión de Zack La cuentan con mucho más detalles Y hay una muy pero muy buena batalla Y acá se viene el de Gran, Gran, Gran Cambio, la aparición de Darkseid Entonces ahí me pregunté ¿Por qué Joe Whedon decidió sacar un villano tan importante? Es como sacar a Thanos de Infinity War Que los Avengers Pelé, no sé, ahí contra los esbirros Bueno, para responder eso hay que dar un poco de contexto a todo este asunto Y contar por qué hubo cambio de directores Y por qué tanto escombro con el corte de Zack Snyder Así que viajamos al pasado En realidad nadie puede volver al pasado en el 2013 sale El Hombre de Acero y en el 2016 Batman vs Superman, ambas dirigidas por Zack Snyder, quien decidió darles un tono más solemne, oscuro y serio a las películas. Básicamente para diferenciarse de la competencia que es Marvel, que sus películas son distendidas, coloridas y graciosas. Como Batman vs Superman fue pésimamente recibida, justamente por eso, por ser oscura, lenta y seria, Warner decidió pegar un volantazo y volverse más Marvel. Entonces agarraron Swiss Squad, película ya casi terminada, y la reeditaron para que sea más Marveliana. El resultado fue pésimo porque no quedó ni una cosa ni la otra. Cuando Zack Snyder se puso a hacer la Liga de la Justicia, Don Warner le dijo, Che, Zack, no te zarpes con oscuridad, eh. Hazle un poco más divertido y meterle algún color. Sí, sí, vos dejar a mí, le dijo Zack. Y la chota. Con un 90% de la película terminada les mostró a los directivos de Warner, a algunos críticos y a un público de prueba, y todos dijeron lo mismo. Esto, más oscuro que sombrero de jirafa. Entonces contrataron a Joe Whedon, que había dirigido las de Avenger, para que reescribiera el guión con algún que otro chiste, y le dijeron a Zack que filme algunas escenas. Nuevas y le ponga algún que otro chiste. Bueno, se empezaron a pelear: Zack Snyder contra Warner, Warner contra Zack Snyder, qué sé yo, qué sé cuánto, y en el medio se mueve la hija de Zack Snyder. Entonces el tipo renuncia y todo queda a cargo de Joe Whedon, que filma casi toda la película de nuevo. Cuando se estrena fue un fracaso. Obvio, pasó lo mismo que con Super Squad. No quedó ni una cosa ni la otra. Y encima el CGI era más falso que patada de monja. A partir de ese día se empezó a hacer una movida para que salga el corte de Zack Snyder. Toda la internet misma se revolucionó exigiendo. El corte de Snyder y después lo que pasa siempre más negaba Warner el corte más lo querían los fanáticos más lo negaban más lo querían así apareció todo un culto alrededor del corte de Zack Snyder al punto de que todos daban por hecho de que iba a ser una obra maestra espectacular en el medio de esto cayó la pandemia y las productoras tuvieron que sacar los servicios de streaming para estrenar sus películas Warner salió con HBO y sacaron el suyo propio y como no tenían nada original para estrenar Warner dijo ya fue lanzamos el corte de Snyder internet se puso como loco los fanáticos no veían en la hora de que salga mucha gente feliz, mucha gente enojada enojada no con el corte sino por los haters haters que todavía no existían porque la película no había salido gente enojada en twitter por lo que los haters capaz que decían de la película gente diciendo que si alguien decía que no le gustaba estaba mintiendo y en realidad no quería dar el brazo a torcer gente amenazando a posibles haters para que no hablen mal de la cinta gente pidiendo que yo no haga un resumen de la película porque no estaban dispuestos a soportar críticas de una locura al final salió y nos enteramos que estaba Darroza ¿qué me contás? Ahora, ¿por qué Josh Whedon lo sacó? Esa es la gran pregunta. Era una punta para futuras películas. Yo no sé si Josh Whedon lo sacó porque pensaba que no sumaba nada, porque sospechaba que no iba a haber futuras películas o porque simplemente quiso boicotear el proyecto. Pero bueno, lo sacó. Y acá aparece. Y hablando de aparecer, hablemos de él. En ambas versiones, Superman revive de la misma forma, usando la caja. La única diferencia es que en la de Zack Snyder Flash retrocede el tiempo para tocar la caja. Pero revive Superman y también revive reenojado. En la del 2017, se calma porque justo aparece Amy Adams que la trajo Alfred, pero en la de Zack Snyder no la llevó Alfred. En la de Zack aparece Marta en el departamento de Luis Alain a hablarle de Superman y un poco la manipula para que vaya a la tumba de Superman. Porque ella no es Marta, no, es alguien disfrazado de Marta y ya vamos a ver quién es. Por eso, Amy Adams va ahí, y bueno Superman se calma y se va con ella al campo y dejaron el plano este donde ella le toca los abdominales, Superman va a pelear con Steadwall y en la versión de Josh Whedon va con su traje clásico, pero, pero pero, en la de Zack va con el traje negro, Josh Whedon ¿Cómo vas a sacar el traje negro? ¿Cómo vas a sacar a de Dafoe? La pelea final está mucho mejor hecha en la versión de Zack, en la de Josh Whedon tenía un tono naranja horrible y cada tanto me echaban con esta familia de ruso que la verdad la re molesto y también termina diferente, acá usan las cajas para abrir el portal y aparece darsei pero flash rebobina el tiempo y soluciona todo y a stealth lo matan entre todos a le lenzarte el tridente Superman le pega una piña y la mujer maravilla lo parte al medio después el portal se cierra y darsei se queda recaliente y planea volver a la tierra a buscar la partícula antivida mientras que en el 2017 lo mataban sus esvidros y después te mostraban cómo crecían flores en el lugar una escena tan pedorra que te daban ganas de quemar un jardín botánico y la cosa termina, en ambas versiones, con cada uno yéndose a hacer la suya. Hay un prólogo, un prólogo rarísimo. En la del 2017 había dos escenas post créditos, una donde Superman y Flash corrían una carrera, que en la versión de Zack Snyder no está, y la otra era con Lex Luthor encontrándose con este tipo, que en la versión de Zack Snyder se mantiene, pero hay una secuencia más, que es muy larga para considerar la escena post créditos, pero es muy corta para considerarla como otro acto. Es en el futuro post -apocalíptico que soñó Bruce Wayne una vez. Está Cyber, la chico Aquaman, el chabón del parche y Flash con bigote. Y se da a entender que Aquaman, la mujer maravilla y un hijo adoptivo de Batman, pero hay alguien más, ¿Eso es Batman. el mismísimo Joker. Y se da a entender que Harley Quinn también está muerta. La cosa es que el responsable de todo este mundo apocalíptico es Superman. En realidad es todo un sueño de Bruce. Y acá hay otra escena post créditos donde se revela quién es el personaje que se disfrazó de Martha. Me sí. El detective marciano Rarísimo todo Y así termina la película Argumentalmente es exactamente la misma película, aunque se suma el arco de y queriendo encontrar la partícula antivida. El arco de los personajes también es el mismo, aunque se profundiza mucho más en cada uno y es lo que hace que la película dure 4 horas. Los grandes cambios son estéticos, desde la coloración, la relación de aspecto, el tono y la solemnidad. Un corte que intenta ser más adulto, pero sigue siendo una película de superhéroes convencional, un malo que quiere conquistar el universo y un grupo de personas que quieren detenerlo. No que sea más que eso y está bien, no tiene que serlo. El corte de Snyder es lo que quiere ser. Una película de superhéroes bien hecha, con una estética propia, con la mirada de un autor y mucho mejor que el original. No está mal que te guste, no está mal que no te guste y no está mal que te des lo mismo. ¿Sabes lo que está mal? Sacar a de Dafoe de una película. Eso está mal. Lo más interesante para analizar de todo este asunto es el poder de Twitter. No hay que subestimar a la gente enojada en Twitter. Esa es la moraleja de esta historia. Ahora decimos ¿Qué te pareció el corte del amigo de Snyder? Déjame tus opiniones en los comentarios y ya que estás ahí pegar una me gusta al video y una suscribida al canal y una compartida y hacer